Maluma rompe el silencio sobre su preferencia sexual. Ay, ay, ay. Mucho se ha especulado durante los últimos años sobre las preferencias sexuales del reggaetonero Maluma. Sin embargo, ha sido el mismo que quien ha hablado sobre los rumores respondiendo si es de allá o si es de acá. Fue durante un en vivo de Instagram cuando un usuario le preguntó. ¿Por qué eres gay? Hey, hey, hey. Ante esta interrogante, el intérprete Felice, de Felices de los Cuadros decidió contestar y aclarar de una vez por todas esta cuestión que le ha perseguido durante años. Bueno, han sido varias las ocasiones en las que los propios fans han cuestionado la sexualidad del colombiano de 25 años por su manera de vestir o sentarse. Que se sienta como sin fuerza. Sí que, sí, que ha sido definida por algunos... Un no poco masculina. Nada. Esta no es la primera vez que Maluma habla acerca de los rumores de sexualidad. Y en el pasado, el cantante se ha desmentido que sea homosexual en varias ocasiones. Que él no es de ahí. Que, que no, él no siente ni padece. Que él no es de ahí, señor. Un muchacho lo, bonito. Dios lo bendiga. Vamos a hacer sincero. Y el pelo bueno. Sí. Vamos a ser al día? Los desaforta. hombres somos los que inventamos esa vaina. Mira, eh, Villalona. Eh, eh. Mira. Villalona, quita esa decir, foto. Claro. Los hombres somos los que lo inventamos eso. Sí. Cuando las mujeres se ponen locas con esos muchachos así, una vez fue con Luis Miguel. Que sea la última vez que ponen esa mala foto La pegaron aquí. una sola vez fue con Ricky Martin. Villaron, pues eso le hace daño al personal de aquí. Yo, yo, yo, yo, yo. Oye, la única persona que, lo ha, que, han, que se ha pegado de verdad, que han pegado, que ha rumorado y llegó ¿Qué? Ricky Martin. No, porque Ricky Martin... Es el único. Un... Pero Martin. Martin. mira, oye a Luis Miguel le anda en el dosado que, que es gay. A ya le dio una Ricky Martin, no, yo no me, dije nada, a Chayanne no he tenido la oportunidad de no, declarar eso. No, Ricky Martin desde chiquito, y de Gonzábal, de aquí, de la cintura. No entiendes, porque yo antes bailaba folclor y, y, y me decían de gozo. Aunque que a Luis Miguel no tanto, porque Luis Miguel era tan mujeriego, que no había forma. El tipo lo veían con una hoy, y la semana para aquí, ya lo veían con otra, y ya no había forma. Pero Maluma... A Romeo... También le han dicho que el tipo es gay. Justin Bieber también que han dicho hey. que el tipo es gay. O sea, le han endosado a todos los, los artistas. No, pero esa foto no se puede poner aquí. Okay, ¿Cuál foto? La foto que puede saber. Pues, ¿Por qué no? Pero ahí, no, está, no. ahí está Maluma, ah. la mujer no es loca. No, ah, no loca, no, que se mean. <risa> pero es muy de ese sí, hombre. Fíjate que no es de ahí. <risa> Vamos a buscar una foto a Neto. Vamos a ver que. Eh, ahora buscar una foto ahí de Maluma y Néstor, compárala ahí, de que Néstor Maluma. Ponla, ponla, no te la voy a mandar ponla. ahora para que la ponga, oíste. Ya, <risa> <risa> yeah. los hombres hemos creado, le hemos creado, nos hemos creado en la cabeza de que fulano es bonito, es, es gay. Es verdad, nosotros porque nosotros no estamos bonitos. Nos llegamos a ese nivel, comenzamos de que la, la mujer cuando la mujer dice, ay Dios mío, qué bueno. Entonces nosotros le vemos, sí, pero es maricón. Sí, sí pero ese es sí. el argumento. Dios, oye, dénse cuenta de eso, que todos los artistas que son bonitillos Epa. siempre lo endorsan de, de, de, de gay. Prince Roy, de gay. Romeo ya no aguantó y tuvo que hablar en una canción. Se Romeo no, tuvo, no aguantó y tuvo que hablar en una canción. Eh, no, no, se tiró. Dígame. Otro, Otro que... Dariyaki no tanto, wey, Dariyaki porque es Miredi, porque Dariyaki siempre está con Miredi pero todo el que es bonitillo siempre lo endorsan con que es gay siempre, porque pero nadie nadie le echa en que esos videos también Dándome y esa cámara no está buscando ahora mira ¿por qué nadie le endorsa de gay a Anthony Santos? o a Michelle no eh, a los feos pues, y nadie eh, los pone eh, Nadie a los feos lo dice, los... la, la Comparación de la foto. Para ver cu cu cuáles los comentarios. Sí, sí por sí, favor, ver. Lo, lo, lo, lo pongan ahí. Neto, Neto y, y eh, Maluma, este pues, la, y Maluma. Y Maluma, Maluma y yo. Lo que pasa es que una vez, no sé si has, eh, ha pasado y de verdad se han coincidido. Ey, ahí está. Ey, ey, ey. gracias. Comentario feo. <tose> más bueno. ¿Cuál está Maluma maluda? o Neto así, Flow. Así mismo, yo le mandé esa. La <risa> está llamada, está llamada. Hello, buena. <risa> está llamada. Hello. ¿Estás llamando? Pues ya ven. Lo que hay es que. 809-125-0505. <risa> ¿Quién está más bueno? Maluma, Maluma o yo? Honesto Flow. De deja tú de mal Maluma, a baby. Mira a ver, Luis Gonzari. Mira a ver, Luis Gonzari. ¿Eh? No, tiene que ser sincero la gente. Maluma, baby. Oye, Maluma. Me... Ya, ay, ay. Ey, llaman. A lo buenas. Hello. A lo buenas. ¿Cuál está más bueno, Neto Flow o Maluma? Neto Flow. ¡Oye! ¡Un hombre! ¡Un ¿Es hombre, hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! un hombre! ¿Por qué le, a Michel es buenón, Anthony Santos. A que nadie le dice, Dick, eso, eso gay? No, dice que esos son gays. ¿Quién que, ha dudado de la sexualidad de Chicho? De ch <ríe> en esta vida, ¿quién ha dudado de la <ríe> sexualidad de Chicho? <ríe> ah, <ríe> a lo eh, buenas. Hello. Pon la foto ahí para que vean. A lo buenas. Hello. Tienen que dejar de llamar con, si no hay minutos. <ríe> Señores, la recarga están a 30 pesos y a 50 loco. Vamos mamá. a venir un día a regalar y recarga. <ríe> no Nadie ha dudado de la sexualidad de Bulín. Nadie. <ríe> Nadie. <ríe> Bulín ha dejado le bailar. Y de lápiz. De Bulín? Pablo Pi, han dudado de hacer ay, la sexualidad. Ay, ay, ay, qué <ríe> no. trago mamá. Ay, y de, no. y de, ay, de Príncipe Baro. Le han dudado. Eh, ¡A lo buenas! Hay que decirlo, Neto Flo se ve bien. ¡Ay, ey, ay, ey! Ay, ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Uh, los hombres me están llamando! ey ¡Ey! ¡Ey! Te está ayudando, Villalona. Eh, Villalona, gracias. <risa> Fernando. Fernando. <risa> mira, mira, qué abusador. Dile que yo le mandé una. <risa> que te mando una, dije. <risa> que, mandé. Ahí, que, que se ve sexual ahí. ahí. ¡Ey! Porcoteando, está a la vuelta. Están aquí. ¡Ey! Atención. Los lo, lo, lo, lo Neto Flow Baby. <risa> Están los, los Maluma Baby. <risa> los, los Maluma baby. Y los, flow, baby. y los Flow, y los flow baby. baby. Los Flow Baby. Yo voy a poner así el título. El Team Flow Baby. En lo buena. 809 725 0505 -05. Pues sí nadie duda de esa gente A lo buenas A lo buenas Dígame, ¿quién, ¿quién está más bueno, Neto o Maluma? Ne Neto, lo que tiene que averiguar Porque nada más están llamando a los hombres Que se averiguen Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Pero él llamó, nah, llamó nah, el hombre Pero él llamó <risa> <risa> Él llamó celoso. el Celoso, ese es Celoso que llamó <risa> Celoso y, ya no, A lo buenas Hello, hello Dígame, ¿quién está más bueno, Maluma o Neto? Oye, te estoy llamando de Adoncao, Pesibania, y soy dominicano. Malumba, déjese paro que haya pintado. De dominicano, dominicano. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Bien, bien, bien, bien. ¿Cu ¿Cuántas? ¿Tienes que ponerme eh, cuántas llamadas? Vale? Cuatro. Van <risa> este, cuatro. Van cuatro. cuatro. De Adoncao, Pesibania. Neto, cuatro y Malumba. De, de Pesibania, hey. Neto, cuatro y Malumba, cero. <risa> eh, aquí, en el de. <risa> sí. ¡Ande! ¡Ande! <risa> ¡Dios mío! Señores, llores! Sí, no, no, porque, ¿Tú sabes, güey? Eso es lo de, que de me ha cagado. Esto de Percibana. ¡Un aplauso! Pesibania. Hey, hey, Pesibania. Pesibania. Estaremos por allá pronto, si yo me llame Percibana.